online. ¿Qué cosas hay para vender online? Pues tienes PDFs, tienes ebooks, tienes cursos online. Nosotros normalmente, y aquí te va una pepita, lanzamos o preferimos optar como productos digitales por cursos online. ¿Por qué? Porque punto número uno que supone una transformación mayor para tu avatar. Recuerda ayer cuando veíamos el triángulo que te permitía generar el salario de un año en una semana. Un, un curso online te permite tener una transformación mayor en tu avatar porque no es lo mismo que se lea un ebook, es decir, un libro digital de 20 páginas que tú le vayas guiando a través de vídeos prácticos paso a paso. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, podrás pedir mucho más. Y lo que te hace falta al principio es ganar mucho más para tener confianza, para tener flujo de CAF. Para dejar de odiarnos los lunes. Hay mucha gente que dice, joder, ya es domingo, y mañana lunes, otra vez, vuelta a la rutina. Uf, para cambiar eso. Esto hablaremos en profundidad el domingo 12 de marzo, ya este domingo. que te enseñar el método Boeing que me permitió facturar 10.967 euros durante mi viaje a Machu Picchu. Te voy a enseñar cuál es el, el paso a paso. ¿Para qué? Para que tú también puedas replicarlo.